lleva ya dos años, envío este comunicado al pasado, quiero encontrar a mi hija, Editen la guerra ¡Igret! ¡Igret! ¡Joder, tío! ¡Igret! ¡Igret! ¡Igret! ¡Igret! ¿Dónde se habrá metido? ¡Igret! ¡Joder! ¡Igret! ¡Igret! ¿Qué es eso? Por Dios.